Bienvenidos amigos nicotecnianos a este segundo video en el cual les voy a mostrar cómo instalar Krita. Bien, en esta segunda parte de este video o del video de inicio de teoría, vamos a ver cómo instalarlo. Yo acá estoy en, un, en el navegador Google, en mi Chrome, en mi navegador, y simplemente lo que voy a hacer es acá en la barra de lo que es la, el sitio web escribir krita.org. Eh, barra es no, no hace falta, sino que le va a salir solo por. Por el idioma, ¿sí? si no lo pueden cambiar desde acá Pero si no lo escriben en scritta.org, barra es también, es la otra posibilidad Si no crita.org es lo mismo, realmente es lo mismo Una vez que están acá en el programa Bueno, acá como les dije, pueden cambiarlo español, inglés, si ¿sí? no no hay drama con eso Una vez que están acá en el sitio web del programa Pueden hacer clic en el botón este que dice Obtén crita ahora mismo y acá podemos descargar la versión que quieren. Tengan en cuenta que esto es gratuito, es libre, es abierto No tiene virus ni nada de esas cosas Quédense totalmente tranquilos ¿sí? Acá puedo descargar la versión para Windows Y si no saben cómo saber qué, o sea, qué, qué Windows tienen o qué versión necesitarían Les muestro cómo hacerlo A ver, esperen un segundo, acá está Bien, yo lo que hago es abrir una carpetita de, de, de mi computadora ¿sí? Y busco acá el acceso directo este de este equipo Yo lo que hago es clic derecho, propiedades Y me muestra acá la información del equipo Básicamente, eh, acá dice si, tipo de sistema Sistema operativo de 64 bits Entonces esto me puede ayudar Me puede ayudar a eh, descargar la versión que requiero En este caso justamente esta, la que yo necesito En el caso de que tengas otro tipo de de computadora, o sea, Linux o Mac Acá tenés las opciones, ves, versiones disponibles Windows, eh, Windows, Mac, Linux, la versión portable La versión eh, de instalación, normal Acá puedes ver los requisitos del sistema En el caso que quieras más información Qué es lo que se recomienda, Windows 8 o superior Recomendado 4 GB de, de RAM o superior en lo posible Y bueno, GPU opcional, bueno, y tabletas Opcionales que se pueden vincular, bien. Lo más probable es que te funcione, aunque diga todo esto, si tenés 2 GB o 3 GB, seguramente te, te funcione. Esto a ver si le, si le pedís mucho al programa con muchos mucha información de, de, de, de, de cosas que vamos a estar usando en el programa, se te puede colgar o no. Pero generalmente anda muy bien, es súper es fluido esto. En el caso de que tengas eh, un Windows, tal vez XP, no sé, o que necesites otra versión porque esta tal vez no te están dando más acá abajo puedes encontrar acá versiones anteriores por ejemplo si tenés de 32 bits tu windows entras acá y te descargas, te descargas mira esa versión listo yo la voy a cancelar porque no pero puedes ver la lista completa de todas eh, las versiones anteriores si es que requerís ver otra más ¿sí? y la fecha en la que se lanzó entonces ten en cuenta si tu compu tal vez es un poquito viejita tal vez alguno de este mira 2016 esta versión acá toco acá tal esta versión acá, descargas esto, lo instalas y ya está para el windows de 32 bits, tener eso en cuenta ya te digo dependiendo tu compu no? siempre, así que listo una vez que instalaste el programa lo abrimos como puedes ver acá yo tengo el, el programa Krita abierto, voy a poner el espacio de trabajo por defecto ahí listo ya estaba, bueno y te va a aparecer de esta forma, de vuelta, no te asustes, te invito a experimentar vamos a ver, les voy a mostrar dos o tres cosas simplemente porque después lo importante lo vamos a ver en, en las clases en vivo Bien. a la izquierda vamos a tener las herramientas, las herramientas de zoom, de pintar, de mover, todo lo demás a la derecha vamos a tener algunos paneles de herramientas y acá arriba también vamos a tener herramientas que tal vez pueden ir cambiando según lo que vayamos eligiendo para comenzar a crear cosas acá, simplemente hay que ir a Archivo, Nuevo O acá tenemos un atajo también, Nuevo Archivo Y podemos crear las propiedades del documento Había visto por ahí que algunos de ustedes estaban interesados en ver cómo hacer para trabajar en Community Manager y cosas así Y la realidad es que el Community Manager, además de su trabajo de monitorear la actividad que está pasando en, en la página que estés administrando, también es crear contenido y ese contenido lo puedes crear tanto con este programa como con el anterior que vimos tranquilamente. Porque acá no solamente vas a poder crear imágenes y pintar, sino también editar imágenes si así lo necesitarías. ¿no? Entonces podemos crear la, las eh, dimensiones del documento en píxeles o en centímetros. Digamos que quiero trabajarlo en centímetros. Acá, centímetros. Y este también, obvio, en centímetros. Puedo sino también buscar en predefinido una hoja. Hoja A4, ¿Sí? yo les recomiendo esto, miren, la hoja A4 en 300ppi como dice acá esto les va a salir por si después quieren imprimir en su casa ¿sí? así que elijan esto y ya está esto en el caso de que quieren imprimir en su casa lo dejan así el resto como está no le dé mucha importancia ahora crear una vez que le damos crear, crea el documento y ya podemos empezar a trabajar bien eh, no le vamos a dar mucha más vuelta al asunto, quiero decirle dos o tres herramientas súper útiles acá a la izquierda vamos a encontrar nuestro panel de herramientas tres herramientas importantes, o dos o tres eh, el zoom, ¿sí? acá tenemos el zoom que cuando lo seleccionamos es muy parecido al programa eh, vectorial si hacemos clic, entramos y si dejamos apretada la tecla control se convierte el zoom en un menos. Entonces salimos. sí Pero también con la ruedita del mouse. Hacia adentro o hacia afuera. Entramos igual o salimos igual. Así que con eso no hay ningún problema. Esta manito que está acá. Lo que nos permite es movernos por el documento. Entonces podemos. Por ejemplo. Digamos que vos entraste. Estás súper acá adentro. Y tenés que moverte hacia los costados. Bueno con la manito esta. Te mueves hacia un lado. Y te mueves hacia el otro. Podrías hacerlo con estos niveladores que están acá abajo. Fíjate que me estoy moviendo ahí o acá. Pero es un poco molesto. Esto realmente yo mucho no lo recomiendo. ¿sí? Otra opción de tal vez elegir esta manito para moverte. En vez de venir acá y tocar la manito. Algo que, que sí aconsejo bastante es usar la barra espaciadora y fíjate que es igual que el programa Inkspace Inks, perdón Inkscape se me escapa. Inkscape en el cual usábamos la barra espaciadora y se convierte el mouse automáticamente en esta de moverte de desplazarse entonces dejo apretado eh, la barra espaciadora y hago clic y me voy moviendo por el lugar de trabajo esas dos para mí son las más importantes a la hora de, de moverte por el, por, el, por el lienzo por el espacio de trabajo ¿Sí? Así que tenerlo en cuenta En este caso con, No tenemos una, una tecla ahora para poder eh, usar el zoom Podemos configurarla después Pero no hay problema Tocamos acá o directamente con la ruedita del mouse Porque fíjate que ni siquiera tengo que tener el zoom para entrar y salir Con la ruedita del mouse entro y salgo Realmente es muy práctico Listo Y por último, obviamente, acá tenemos el pincelito Yo elijo el pincelito y ahí puedo empezar a pintar si ¿sí? puedo elegir el tipo de pincel que quiero desde acá al costado si ¿sí? tanto pinceles como gomas como lo que quiera y listo y simplemente es trabajarlo de esa forma acá arriba podemos cambiar cuán opaco queremos que sea el color si ¿sí? más translúcido o muy fuerte o convertimos o convertimos este este pincel que tenemos actualmente, que ahora es este, lo convertimos de acá arriba en una goma. O sea, el mismo pincel se transforma en goma o en pincel. Y es muy útil, mira ahí me voy a acercar. Es muy útil para borrar algo momentáneamente. Igualmente, igualmente, igual que el Inkscape. Acá arriba tenemos la opción de editar y podemos volver hacia atrás. Y fíjate que el atajo de teclado es exactamente el mismo. Y esto lo vas a ver en el 99% de los programas. Control Z en tu teclado, vuelve pasos hacia atrás, fíjate, vuelve pasos hacia atrás. Y el de que está acá abajo, Control Mayúscula Z, o sea, Control Shift Shift Z también, como atajo, va hacia adelante por si te llegaste a pasar en algún caso. Y listo, y ya está. eso es como para mí lo más importante. Yo creo que sabiendo estas herramientas, inclusive te puedes lanzar a allá a empezar a pintar algo, ¿sí? Eh, experimentado un poco el programa, dale un poco de, no sé, experimento, atención, fíjate cómo te resulta, cómo te, cómo te queda de cómodo y lo vas, y lo vas este, acomodando a tu gusto, porque inclusive fíjate que podés estirar de estos puntitos que están por acá, fíjate yo lo voy estirando y me puedo acomodar mi espacio de trabajo, cosa que está buenísimo, mira, por ejemplo digo barro, quiero mis pinceles, los desengancho de acá, los conecto acá abajo y ahí me voy abriendo el espacio de trabajo ahí mira fíjate Tuki sí mucho más cómodo si en algún momento te pasó que sin querer tocaste la cruz que está por acá que es de cerrar el mira ahí está la, la crucecita tiene este que es para, des... para, para desenganchar se me fue a cualquier lado ahora ahí está, tenés ese que es para desenganchar o lo saco de la solapa también ahí está y lo desenganché fíjate, desenganché la ventanita o la engancho, la, la, la encastro en cualquier lado que quiera, o si no para que la engancho acá, ahí está o si no hay una cruz por ahí, justo por ahí y que puede, puedes hacer, esto es muy común que como que borres momentáneamente esa ventana y digas, pero ¿dónde están los pinceles? bueno, muy simple vamos a ver no, acá, a ver, para preferencias, paneles, acá sí en preferencias, paneles y acá busco donde están los pinceles La piel de cebolla no, paneles, instantáneas, rápido, documentos, paletas, organizar Tenemos, bueno, todo, todo lo que necesites va a estar acá ¿sí? ahora, ahora, ahí está eh, Historial de pinceles predefinidos Acá está lo que estuvimos usando hasta el momento Y podemos ir agregando los que necesitemos Igualmente si te llega a pasar como a mí que digo Pero, ¿dónde está yo? Quería como estaba esto antes No puede ser que toquetee, armé macana enseguida Bueno, no te hagas problema Venís acá, a ventana, espacio de trabajo El espacio de trabajo por default es el espacio de trabajo que está al principio Ni bien instalaste el programa Y ahí está, ahí recuperaste todo como estaba antes Esta es como la opción rápida para recuperar tu espacio de trabajo anterior Ahora, si organizaste el, el espacio de trabajo ...de una forma que te gustaba, por ejemplo, esto lo pongo acá abajo, esta acá arriba... ...puedo guardar este espacio de trabajo, ¿cómo? Acá, ventana, espacio de trabajo... ...nuevo espacio de trabajo, le pones un nombre y listo, te queda acá... ...a la par de estos otros que están acá, y vas cambiando entre un espacio de trabajo... ...y otro según para lo que te convenga, fíjate, acá se pueden pintar vectores... ...se pueden hacer pinturas eh, comunes, se puede hacer animación... Eh, pintura de efectos especiales Hay como un montón de cosas En estos espacios de trabajo preparados Y para que te des una idea de lo que este programa Puede llegar a ser bien Así que bueno, hasta acá lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Espero que, que te vaya gustando de a poquitito Y vamos a ver en las clases eh, Conmigo cómo hacer para ir pintando Así que te recomiendo tengas tu dibujo a mano Que le hayas sacado una foto Como para ya lanzarlo acá y empezarlo a pintar Así que amigos si están listos, nos vemos en la próxima clase para empezar a pintar. Chau chau.